Alberto Durán, encargado de la Policía Municipal en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó a los integrantes de la entidad permanecen en operativo preventivo en los días festivos, con miras a garantizar el orden. Exacto, desde el día 23 de diciembre, nosotros como alcaldía, como policía municipal, iniciamos un gran operativo eh, cubriendo el casco urbano de San Francisco de Macorís para tratar de mitigar un poquito lo que es... Los atracos de que la gente esté ensuciando la ciudad, de que estén colocando tarantines en las plazas públicas para que San Francisco, a pesar de que estamos en Navidad, se vea bonito, se vea limpio y que con la presencia de la policía municipal, la delincuencia, tema por lo menos un poco eh, arrebatarle la cartera o el celular o a cualquier mujer o cualquier persona que vaya transitando aquí en la ciudad. En cuanto a la cobertura que la Policía Municipal brinda al mercado, el funcionario dijo que por motivos de las festividades navideñas, algunos puestos de ventas en lugares antes no permitidos están en funcionamiento en busca de que mercaderes y munícipes puedan vender y comprar de forma abierta. No, tenemos nueve miembros desde inicio, desde que iniciamos ya lo, eh, con el programa de la Policía Municipal. Eh, permanente Están en las esquinas, en la calle ayudando con el tránsito Colaborando para que no coloquen eh, un tarantín, un puesto de venta En la acera, en las calles Pero hemos tenido un poquito de, de, de consideración ahora Y se les permitió que el 23 y 24 colocaran algunas mesas para la venta Pero ya concluida esa parte, eh, hacemos un llamado a la población a que recojan que ya la policía municipal está en las calles para regular todo y que la ciudad se vea adecentada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.